¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y esta semana el equipo de la semana estuvo lleno de jugadores que anotaron hat-tricks. Este es el equipo de la semana número 48. ¡Vamos a conocerlo! Representando a la Liga MX tenemos a Rogelio Funesmori, el delantero del Monterrey le hizo 3 goles a León en la Liga MX. Y nos vamos directamente a la MLS, donde Sebastián Jovinco le metió 3 tomatazos al New England Revolution. También en la MLS, Clint Dempsey le anotó tres golazos al Orlando City de Kaká. A estos grandes jugadores se unen tipos como el ligero Elia de Feyenoord, Denis O'Doy. También se encuentran Temu Puki, Puki del Brondi de Dinamarca y Onoua, este jugador que también es un crack. Este fue el equipo de la semana número 48, Piferos. Ojalá le salgan algunos de estos jugadores en packs. Yo soy Cerecero y recuerdenlo, Piferos. Cuando el mundo se llena de hat-tricks, FIFA la vida.